Academia Más, curso, Bantec, colegio de bachilleres, Convocatoria de Comipens y examen Ceneval. Iniciamos. Beneficios de los cursos que impartimos. Exacer Colbash, acreditación del bachillerato Ceneval y Comipens. Todos cuentan con guías de estudio elaborada por Academia Más. Todos cuentan con un examen simulación virtual clases en Google Classroom, se elaboró Kahoots, Cuestionarios Interactivos y Quizlet, Cuestionarios Interactivos y Tarjetas, el curso es presencial o puede ser presencial online y virtual, se elaboraron videotutoriales, se elaboraron PDFs de temas de cada área y cada materia de los tres cursos Polvash, Ceneval y Comipense. Habrá sesiones en vivo, en online, habrá sesiones online en vivo, y además agregamos un plus, contará con el taller de Academia Más, taller de Matemáticas, de Academia Más, taller completo de Matemáticas, en Colbash, en Ceneval y en Comipens. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima. WhatsApp 66 Academia Más.